¿Cómo están, personas del YouTube? <risa> bueno, estamos aquí en Pinturillo con un amigo que se llama Los Locos, el de los tres locos vagos, el que el otro día estaba haciendo en directo. York, ¿no? A ver, quién le toca pintar ah, a ti. A ti, a Sí a ti, A ver, vamos a ver. Dibujar. Tienes que dibujar algo que esté relacionado. O sea, la palabra que esté ahí, tienes que dibujarla clara, clara. A ver, ¿qué es eso? Eh... Palo. ¡Ay, qué la eso! <risa> ¿Qué es eso? Palo tela tela no. tela. ¿Qué es eso? ¿Te ¿Qué es eso? No, vaya, Una valla ¿Una? Valla Es que no tienes que decir, sí, yo tengo que adivinar Sí, oh, oh, oh. sí no, Pero no, esto, ¿por se lo digas? Ya Valla, no, no es vaya Pero con U, pendejo ¿sí? Ah, vaya <risa> ah. ¿Quieres que te diga un chiste? Sí, porque ya tú más dos. No, no, no <risa> Y a la hora que salgo ganando ¿Por qué se le ganado? Porque adiviné la palabra ¿Me entiendes? Este no lo que estás viendo. Ya, yo tengo que hacer, a ver, adivina, no, esto no es... No, <risa> ya, a ver, te voy a hacer... No, igual no importa, no estoy grabando mi cara, solo estoy grabando la... Esto es... Mira, podemos ver esto... Soy malo dibujando Y y, y, para... y, y vienen unas personas a darte una... Una, una palabra de... ¿De qué? ¿Qué es esto? esto es? ¿Qué es esto? A ver, dime qué es esto. ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Qué es esto? Coño. Anda, anda lento, anda lento. Ver, qué? No. La Biblia. <risa> Sí, y que soy, si ganar, no. soy la ganando, vergüenza soy la vergüenza para pintar para <risa> pinturillo pero y, ah, dibuja lo que tú te imaginas lo que es igual a eso pero dibuja lo que tú entiende viste <risa> por qué te pusiste ausente el pintor si está ausente ah. pero ver. <risa> igual. vamos a reportar reporta, reporta me toca dibujar ondular. Ondular. Sí. No, no es ondular vamos a dibujar algo eh, vamos a dibujar algo así y esto es una cosa que es algo qué es esto esto es algo perfecto algo hermoso deja la perrita a ver, este es algo que es esto. Ondular. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ondular no es. ¿Qué? El pistol está dulce. ¿Qué coño? Me reportaste. Ajá. coña? En inglés. En inglés. No, en español. Ah, <ríe> ahora sí quieres entrar, ¿no? Ondulares con H, guarro. <risa> Dale dibuja, ¿Qué es, eh... What? qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué es eso, qué eh... eh... iguana, <risa> ¿Iguana? Ya. Eh, ¿qué es eso? Fe, ferrocarril, no, no, eso. es la letra E, un carro, carro, ferrocarril, carro, carro, carro, ¡Eh! ¡Qué ¡Eh! ¿Qué? ¿Qué sí, sí, sí. Sí, sí es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! es esto? ¡Eh! es esto? ¡Eh! es esto? ¡Eh! esto? no es espirales ¡Eh! ¡Eh! esto? ¿Qué es ¡Eh! ¡Eh! esto? ¡Eh! es una letra es ¡Eh! ¿Qué es ¿Qué es ¡Eh! ¿Qué ¡Eh! Vamos, ¡Eh! es ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué ¡Eh! esto? ¡Eh! ¡Eh! es Mira, cuando tú ganas, cuando tú ganas... No, no, dibújalo, no, no. Cuando tú ganas, una palabra. Cuando... <risa> cuando... <risa> no, no diga, no diga, no. Cuando... Cuando... Cuando no digas nada. Cuando... Cuando tú ganas algo... <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> entonces... cuando YouTube... No gana, cuando, partic cuando participa en una cosa, ellos te dan una... Mira. Bueno, ¿Qué es la explicación más explicación Es duro Eso no me da ya. Yo no. quiero una <risa> placa Me ganaste Es que no dibujas bien <risa> En cada turno la palabra será diferente Tendrás tiempo limitado para hacer Los puntos accedidos dar el tiempo que tardes de adivinar Esto no es permitido ayudar a los jugadores para acertar la palabra No está permitido dibujar letras en la pizarra Te toca dibujar se puede buscar cualquier cosa. Bueno, no, no cualquier cosa, lo que está relacionado. Estamos ahora mira, estamos ahora mira, que tú, tú no sabes lo que vas a hacer. A ver, déjalo dibujar, deja de dibujar. Tú no sabes lo que estás haciendo. Cara feliz, triste persona. No, no, no es No. Enojado. Espera, es que tú no sabes. Enojado. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo, ¿cómo, Goku, Goku? Goku. ¿Cómo Goku! ¿Cómo borrarlo? ¡Goku! Se puede borrar no, no Sí, se, se, se, se puede borrar Ahí en una parte te va a salir Este... En una parte te va a salir este... Es que hay mucha boya Hay mucha boya <risa> Jardín Jardín ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ma Madre patria Madre patria ¿Qué es Madre Patria. Te sale ¿no? como una carita de un meme, creo, por ahí. Jardín, ¿qué es eso, madre? Madre, madre Patria. ¿Qué es eso? ¿Qué ¿Qué es tiene? Le dañaste la pine dorsal. Chuta, o mejor. No entiendo. ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? A ver. ¿Qué? No, no, no le diga. ¿Qué es eso? No puede ser. No, pero no, ella no me lo recibe. ¿Publicidad? Publicidad. <risa> ¿Qué es eso? ¡Enfurecer! ¿Qué es eso enojado, enojado, bravo? ¿Qué es eso? ¿Qué no? ¿Qué es eso? ¿Qué tenía que ver una cara enojada con enfurecer? es no enfurecer! Esto es enojado. ¿Pero cómo descubrirse? ¿Es que no lo No. Yo iba a hacer dos muñecos. Uno... Mira, por ejemplo. Yo iba a hacer dos muñecos. Por ejemplo, esta es mi computadora. Ya, esta es mi computadora. Y cada vez que termino algo, yo siempre lo... De editar un video. Editar a, lo que dit, a lo que edito un video... Yo siempre ¿sí? lo. Yo siempre lo. Es sí. porque no la divines vos. Bueno, creo que este video lo tengo que guardar. Cada rato en todo esto a lo que termine el video Hay que guardar el video Para hacer todo esto Por ejemplo la edición, todo esto Por ejemplo, Hay que guardar En la en el inicio <risas> apagar Subo Pero tienes que A ver aquí, tienes que guiarte No es que cuando tú editas un video Siempre guardas todas las cosas Aquí En formato Guardas todos tus archivos, por eso siempre vamos a guardar las cosas. A lo que aquí te va a poner una cosita Manucra. y siempre, ay ay ay, siempre lo guardas, siempre siempre lo guardas para tener tus vídeos Ya mira para que se te haga más fácil. Tú cuando terminas una misión en GTA San Andreas ¿qué haces? Cuando terminas una misión en GTA ¿qué lo haces? La partida. Ya está. Eso es fácil, facilísimo. ¿Computadora? El lepe, El lepe, <risa> El NF. barro eh... estás grabando? Sí. No. estoy viendo la pantalla. Ya eh, un guardar, dice. Au